El día es la Audiencia preparatoria de Juicio en contra de cuatro procesados eh, en el cual se, ha, se está haciendo la fundamentación por parte de la Fiscalía eh, la acusación en contra de cuatro personas que han sido procesadas en, en este expediente eh, que acabaron con la vida del ingeniero Patricio Mendoza Palma. Eh, todavía estamos en, en los alegatos eh, al señor juez Barzola ha hecho un, un receso toda vez que ya es hora de almuerzo y tenemos varias horas en, este, en este, esta audiencia. En realidad no tenemos todavía eh, los resultados, estamos en eso, fiscalía, fundamentado el día de hoy, esta acusación fiscal. ¿Cuáles son los, los, los elementos que... Que ustedes, de que están Bueno, los principales elementos de comisión son las triangulaciones telefónicas, eh, de los cuales... Eh, ...se encuentra en la escena del crimen... ...a las personas que se estaban procesando... ...también es cuando se incineró una, una camioneta color plata... ...la cual fue utilizada... Eh, ...que fue encontrada en la vía... Eh, ...quevedo San Carlos... Eh, ...estos son elementos con visión sólido... ...que se ha presentado y varios que no le puedo decir en este momento. ¿Por qué no? motivo se habría dado este asesinato? ¿Se de descartaron las hipótesis que se venía, el, el económico? El, ¿Cuál fue el motivo? Sí, la hipótesis es, es sobre una hacienda... Eh, en la ciudad de Balsar, propiedad del ingeniero Patricio Mendoza, eso es lo que aparece dentro del expediente. Eh, eh, fiscalía está, ha solicitado eh, copia de todo el expediente para que sea, se siga la investigación. Ha aparecido eh, otras personas eh, involucradas, del cual eh, se van a hacer eh, las investigaciones pertinentes, toda vez que... Se ha cerrado la instrucción y no se pudo eh, vincular a estas personas. Entonces hay que seguir eh, con las investigaciones del caso. ¿Esto de diligencia se relaciona de manera directa a quién sería el autor material en este caso, doctor? Correctamente, los este, materiales que utilizaron este, un vehículo como es camioneta y motocicleta, del cual acabaron con la vida el ingeniero Patricio Mendoza Porque Palma. ¿Cuáles son los alegatos Museo, pronto, que ustedes como fiscalía están, eh, en este caso, impulsando para poder realizar la, el, el, el procedimiento? en este caso? Sí, los alegatos son las acusaciones fiscales en las cuales la parte primordial, como le decía, es la transnunciación telefónica, del cual se encuentran eh la radiobase y las celdas ancladas de los teléfonos celulares, los móviles que utilizaban los presuntos autores del delito. qué mediante los informes realizados por parte de los agentes investigadores, sí, correcto. abogado Julio Basante, agente fiscal. Perdón, perdón. Los procesados no estuvieron presentes en la audiencia. Sí, los procesados no han estado, han están estado los, este, los abogados representando a, los, a estos sujetos procesales, correcto. Perfecto, ¿para qué hora se da la reinstalación? Eh, 14 horas 30 minutos, del día de hoy, sí. Muchísimas gracias. Doctor. Gracias, presidente. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Bueno, amigos, eh, seguidores de Al Día, nos encontramos en estos momentos en la, en la Casa Judicial del Cantón Quevedo. En estos momentos se está realizando la audiencia de juicio preparatoria para, bueno, el caso, ¿no? El caso de del ex asambleísta Cholo Mendoza. Bueno, aquí vamos a hablar. Amiga, ¿cómo está? Buen día. Ustedes que estaban... Comentando acerca del tema, queremos conocer bueno Sí, es que ellos involucran a personas que no son, no son. Mi esposo es una persona digna, mi esposo es un sargento retirado del ejército. Mi esposo no en ningún momento ha andado manejando ni tiene nada que ver en esta niña. ¿Por qué son malos? ¿Por qué son malos? ¿Por qué nos hacen, qué nos hacen mal a nosotros? Que somos una familia humilde. ¿De dónde son Ay. ustedes de Buena Fe? No, nosotros somos de Quiquevedo. mi esposo siendo juzgado? Es injustamente. Es injustamente, niña, injustamente. ¿Por qué son malos? ¿Por qué daña a la familia? ¿Por qué es humilde? No tenemos por qué andar haciendo lo que no tenemos que hacer, niña. ¿Qué le, qué le dice la fiscalía? Bueno, ahí está la familia, la familia de una de las personas que está siendo juzgado eh, por el caso del Cholo Mendoza. Estábamos buscando obviamente la versión, la contraparte ¿no? del caso. Eh, son cuatro procesados. Eh, una persona que eh, supuestamente sería el autor material del de delito, eh, del asesinato del de, de exasambleísta, el Cholo, Patricio, el Cholo Mendoza, como se lo conocía. La investigación Porque existen otras personas que al parecer están involucradas en el hecho delictuoso. En todo caso, Fiscalía oportunamente investigará hasta que se vaya resolviendo la, la investigación. Bueno, la fiscalía tiene una teoría en cuanto que es por una propiedad que, que tenía el ingeniero Patricio Mendoza en el Cantón Balsar y al parecer es por una, una presunta deuda. En todo caso, eso se va a desarrollar en la audiencia preparatoria de juicio, si el juez los llama a juicio, y ahí está, sabremos establecer realmente cuál fue el móvil el cual ocurrió el hecho. ¿Se podría decir que lo mandaron a matar? Eh, efectivamente, sí. ¿Autores intelectuales? Por el momento no hay autores intelectuales, por esa situación la Fiscalía también ha considerado que se abre una nueva investigación por el mismo hecho para recabar elementos que puedan inducir al cometimiento, a, la, a, la, a la identificación de los presuntos autores intelectuales y otros materiales que sabemos que han participado en el hecho. ¿Esta primera audiencia se dio en ausencia de los procesados? los cuatro... pues procesados existen cuatro personas, dos están detenidos, uno está prófugo y otro eh, se encuentra con una revocatoria de prisión preventiva. Que tanto la fiscalía como la parte de la acusación particular estamos solicitando que el juez dicte la prisión preventiva para asegurar su comparecencia a la etapa de juicio en caso sea necesario. Sí, bueno, fiscalía realmente de toda la investigación que ha realizado eh, no, no tiene absolutamente nada que, que ver en esta situación. Siempre hubo ciertas conjeturas inicialmente, pero conforme avanzó la investigación, se ha ido desvirtuando esa situación. El tema político en este caso? Efectivamente. Por, ¿Cuál por sería parte? entonces lo que había manifestado? Doctor, me ayuda con su nombre. Por Doctor usted? Jorge Calero. Muchísimas gracias. gracias, Gracias. Bueno, así es amigos, eh, el abogado de, de la parte. La defensa, ¿no? De la defensa de, de parte del, del Cholo, Patricio Cholo Mendoza, que, que, bueno, ¿no? Se ha hecho presente hoy la audiencia, la audiencia de juzgamiento, la audiencia de preparatoria y, eh, bueno, ¿no? Se, se plantea por el tema de una hacienda, una deuda, por ese motivo, pues, se habría realizado el asesinato del asambleísta, del ex asambleísta y que también estaba candidato a la asamblea por el movimiento avanza, Patricio El Cholo Mendoza. Así es amigos, es la información. También por acá se hicieron presentes algunos familiares de, de uno de los acusados, que eh, en estos momentos pues se dio una pausa a la audiencia por el tema del receso, bueno, van a almorzar y más adelante pues ya estarán retomando, retomando pues la audiencia, amigos, preparatoria de juicio que se está realizando aquí en el Cantón Quevedo, amigos. Es la información que tenemos a esta hora del día. Te invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, aldialdia.com.es y también nuestra plataforma web www.aldia.com ese, se, está, se estaba realizando la audiencia por el asesinato de Patricio El Cholo, como se lo conocía, Mendoza, ex asambleísta de la provincia de Los Ríos. Y en ese momento estaba de candidato a asambleísta, de, candidato a asambleísta de la provincia de Los Ríos por la lista Avanza. También vemos acá algunos familiares de los implicados con exactitud en contra del procesado, ¿cuál es el, el, el, el panorama que se vive aquí en esta casa judicial? Buenas tardes caballeros, señores de, la, de los medios de comunicación yo les puedo dar el derecho a la réplica una vez que escuche la intervención del señor fiscal, lo que ha manifestado el señor fiscal para ustedes, para sí mismo presentar todos y cada uno de los medios de pruebas en base a la declaración de fiscalía mientras no haya escuchado lo que el señor fiscal haya manifestado en los medios de comunicación no puedo tener ese derecho a la réplica Sí, y eso es un derecho que está establecido en la Constitución de la República. Entonces, como abogado del señor Rodolfo Rentería Gavilanes persona que no tiene nada que ver en este injusto penal, ¿sí? les pido a ustedes que en el instante en que yo sepa lo que ha indicado el señor fiscal, con mucho gusto yo mismo los llamaré y les daré... Mi opinión sobre lo que la Fiscalía ha manifestado. ¿Cuál, Muchas gracias. ¿Cuáles serían los alegatos de pronto de la policía? La policía, la, policía la, del, del la, la policía le está haciendo cometer errores a la Fiscalía, ya que no ha hecho una investigación técnica y científica. Están engañando a la familia Mendoza, están involucrando a gente inocente. Los verdaderos culpables no están presos, no están privados de la libertad. ¿sí? Los verdaderos culpables todavía andan en la calle y están involucrando a cuatro personas que no tienen nada que ver en el injusto penal de la muerte de Patricio Mendoza Palma. ¿Sería un acto injusto por parte de las autoridades también, entonces, lo que se está dando hoy día? El, el acto, el acto no, no hay tanto la injusticia, porque estamos esperando escuchar la resolución del señor juez. En el momento en que el señor juez, de garantías, y si es garantista, emite una resolución en base a los alegatos que han, han planteado hasta esta instancia las defensas, tanto del señor Calderón, de los señores Rentería y del señor eh, Intriago, allí podremos decir si es que hay o no hay un acto de injusticia. Mientras tanto, no podemos decir que haya injusticia. Lo que hay injusticia es en el, en el hecho de que policía ha hecho cometer un error garrafal e injustificable a la fiscalía, ya que han involucrado a personas que no tienen nada que ver en el injusto penal. Y como se lo dije al principio, las personas que cometieron el, el execrable, irrepudiable hecho en contra del señor Eduardo Patricio Mendoza Palma, están en libertad. ¿Por qué lo harían entonces en contra de las personas que están ¿Por, ¿Por qué lo hicieron? Porque tal vez los policías están encubriendo a los verdaderos autores del delito. Y tenemos, y tenemos los elementos para poder, a futuro, llegar a establecer lo que estamos indicando. ¿Todo esto los ha sorprendido a ustedes? De que nos podíamos sorprender, no, porque siempre esperamos esto de parte de, de los policías. Siempre esperamos esto de los malos investigadores que tiene la policía, porque no tienen una investigación técnica y científica. Tanto es así que simplemente les doy un dato para que ustedes, al momento, porque ya es una información pública, al momento que ustedes puedan tener acceso a revisar el expediente, a folios 1006 existe. Una fotografía donde se ve claramente a las dos personas que victimaron a Patricio Mendoza Palma. Y nunca Fiscalía pidió a la policía que se haga la identificación humana. Simplemente ese dato para que ustedes tengan claro. Y con eso podrían llegar a establecer quienes en verdad cometieron el delito en contra de Patricio Mendoza Palma. Suyo, en un momento ellos estaban huyendo, estaban tranquilos. ¿En qué circunstancias A mi representado lo cogen en la ciudad de Guayaquil, al señor Rodolfo Rentería Gavilán, y lo cogen en la ciudad de Guayaquil, en el instante en que va a trasladarse al hospital del, del ejército a realizarse exámenes médicos. Ya que mi representado es un ex combatiente de guerra, combatiente del Cenepa, defendió la patria con honor, con punto honor, pero sin embargo, conociendo los, los ignorantes policías, así ignorantes. Sí, conociendo los ignorantes policías la ubicación, nunca le permitieron que él tenga el derecho a la defensa, notificándole por intermedio de fiscalía para que pueda defenderse desde la etapa de investigación previa, simplemente pidieron al juez Boleta, con fines investigativos, ahora sí, lo metemos preso y ahora sí decimos, ante la opinión pública, hemos resuelto el caso de la muerte de Patricio Mendoza. El caso no está resuelto, señores de los medios de comunicación. El caso no se ha resuelto porque hasta la actualidad, Fiscalía no ha presentado un elemento claro, unívoco y concordante, en el que diga que Oscar Intriago, Rodolfo Rentería Gavilanes, perdón, Jimmy Rentería Bautista y Luis Calderón, dispararon, accionaron, participaron, o que hay un testigo presencial y diga yo lo vi disparar el arma, o yo lo vi manejar la motocicleta, o yo lo vi que el otro condu condujo eh, la camioneta. No existe un solo elemento. Y si no hay elementos claros, unívocos y concordantes, no podemos juzgar a las personas por presunciones. No se puede presumir, en el derecho penal no hay presunción. En el derecho penal las cosas son claras. O es culpable o es inocente, pero con elementos claros, unívocos y concordantes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Abogado Galo Yane Segura. Gracias. El abogado Galo acá, En los exteriores de la Casa Judicial. Eh, es el panorama que podemos vivir ante eh, el receso que se ha dado por el proceso de la preparación de cargos ante una persona implicada, quien sería el autor material de la muerte de Patricio el Cholo Mendoza. Muchas gracias. Rodolfo Rentería Gavilanes, Está en, defensa, en defensa del señor Rodolfo Rentería Gavilanes. ¿Qué, qué nos tiene que decir con respecto a los procesos que se han dado ahorita en esta audiencia de preparación? En esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que todavía no se termina, y me sorprende que el señor fiscal haya dado una entrevista, por eso salí y le indiqué cuando ustedes realizaban la entrevista, ah. que se necesita el derecho a la réplica, Uf, y, Uf, y el Uf, derecho a la... yo fui el que dije ah, eso, usted... se necesita el derecho a igualdad. Sí, como abogado del procesado Rodolfo Rentería de Avilanes, pedí el derecho a igualdad y, como se lo dije a su compañero, el derecho a la réplica lo haré en el instante en que el señor escuche y vea y lea textualmente las declaraciones del señor fiscal. Mientras tanto, por el momento, les pediría que esperemos a ver que el juez resuelva en base a derecho y en base a los elementos, si es que existen elementos de convicción dentro del proceso, para poder nosotros dar una entrevista más profunda y con cada uno de los elementos que nosotros nos creamos asistidos que hoy la audiencia se dio en ausencia de los procesados. De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal no es indispensable la presencia de los procesados para este tipo de audiencia. Es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio no es necesaria la presencia de ellos. Pero más sin embargo, mi representado, el señor Rodolfo Rentería Gavilanes, ha estado presente en la audiencia porque no tiene por qué evadir a la administración de justicia. La sala penal de la ciudad de Quevedo le revocó la prisión preventiva porque no encontró un elemento fiscalía no presentó un elemento de convicción para poderle haber ordenado la prisión preventiva a Rodolfo Rentería Gavilanes y aún así, como hombre de bien, como ex combatiente del CENEPA, compareció a dar la cara, porque el que nada debe, nada teme sí, y la verdad, ojalá libre, dice la Biblia y por eso, como un hombre cristiano que es Rodolfo Rentería, ha venido a dar la cara en esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio eh, la, de la, de la señora Salto nos decía que eh, el móvil sería por una presunta deuda de Patricio Chulo Mendoza de una hacienda en el Cantón Balsar Mire, Señorita periodista, la investigación no está clara por parte del fiscal. Hay muchos elementos oscuros en esa investigación por parte de la fiscalía. El fiscal no ha podido justificar de que en verdad, de acuerdo a su teoría, Rodolfo Rentería, Jimmy Rentería, Oscar Intriago, Luis Calderón, hayan ido a amedrantar o amenazar en la hacienda Patricio, que queda en el Cantón Balsar. No ha podido justificar aquello. El fiscal no ha podido demostrar de que en verdad estas cuatro personas que hoy están procesadas hayan estado ese día allá. Aquí está hablando el fiscal de presunciones y en el derecho penal no se habla de presunciones. Se habla de hechos claros, unívocos, concordantes. Mientras con presunciones no se puede dictar sentencia en contra de una persona. No se puede juzgar a una persona por presumir. El presumir, yo también puedo presumir de que todos los ciudadanos que vivimos o habitamos en el Cantón Quevedo ...podamos tener participación en el hecho fáctico... ...ya que de acuerdo a uno de los informes de los señores policías... ...dicen que en la celda le corresponde... ...y dice que Rodolfo Rentería Gavilanes estaba el día 21 de diciembre en la ciudad de Quevedo... ...entonces ¿por qué no investigan a todos los ciudadanos y habitantes de Quevedo... ...de que nos conectamos por intermedio de una llamada telefónica? Rodolfo Rentería no puede responder por actos de otras personas... ...como ya lo dije anteriormente... Las personas que cometieron el acto ilícito en contra de Patricio Mendoza están en libertad y la fiscalía y la policía no han hecho una buena investigación. Así que, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, El abogado Galo Llanes, de parte de uno de los acusados, que está siendo investigado por el asesinato del asambleísta, exasambleísta, Patricio El Cholo Mendoza Así es amigos, se eh, está haciendo en estos momentos la audiencia preparatoria de juicio, donde eh, ya eh, se va a dictar un, bueno, se va a dar un dictamen acusatorio o extensivo y en estos momentos pues se encuentran en receso amigos internautas así que más adelante vamos a estar informando cuál será la resolución de esta audiencia que se está realizando en el cantón Quevedo por el asesinato del de asambleísta Patricio El Cholo Mendoza los defendidos de de la en este caso quienes están en la parte de, de buscar a los a los implicados de, del asesinato pues indican que tiene que ver con la de con una deuda en una hacienda y por tal motivo pues se había realizado esta este atentado contra el ex político Patricio El Cholo Mendoza. Ahí vemos un defendido del acusado que manifestó que no tiene nada que ver con el caso y que los verdaderos culpables se encuentran en libertad y que la fiscalía pues lo que ha hecho es, eh, lo que quiere, ¿no? Es acelerar el proceso y dar finalizado ya este caso que ha conmocionado a todo el Cantón Quevedo y también a la provincia de los Ríos. Bueno, así es, la audiencia pues se va a reinstalar a las dos y media de la tarde y también vamos a estar atentos para conocer cuál será el dictamen final del de juez que está siguiendo esta este caso, ¿no? Bueno, así es amigos, a las dos y media ya se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del exasambleísta Patricio El Cholo Mendoza, como se, se lo conocía aquí en el Cantón Quevedo y en la provincia de Los Ríos. Desde la Casa Judicial del Cantón Quevedo informamos, gracias por informarse por aldía.com.es y estén pendientes en nuestras redes sociales al día, y también en nuestra plataforma web www.aldia.com.es Muchas gracias.